Vamos a otra información, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado de manera virtual la nómina oficial para que los ciudadanos puedan verificar si se encuentran o no inhabilitados para las elecciones de este 20 de octubre. Tras la publicación de la lista de personas inhabilitadas que efectuó el órgano electoral plurinacional este 28 de agosto, en medios de comunicación impresos y en su portal web institucional, las personas inhabilitadas para participar en las elecciones generales 2019, tanto en Bolivia como en el exterior, pueden presentar sus reclamos desde el 29 de agosto al 6 de septiembre. Pueden apersonarse a las direcciones departamentales del Ceresi para presentar su reclamo y la documentación que consideren pertinente. A nivel del exterior, las personas del exterior podrán acceder a la información en la página web, tendrán un formulario específico para descargar y llenar y deberán enviar sus reclamos al correo reclamos.exterior@oep.org.bo o presentar directamente sus reclamos en las representaciones diplomáticas o consulares de los 33 países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 Estos casos han sido corresponden a personas que, habiendo sido designadas como jurados electorales en un anterior proceso electoral, no cumplieron con esta obligación. Las personas que se encuentran en esta lista podrán hacer su reclamo presentando los formularios o correspondientes que se encuentran a disposición en el sitio web www.oep.org.bo.